Hola y bienvenidos a mi canal soy Arbe y hoy vamos a hacer una bonita flor de cera de abeja. Vamos a utilizar estas láminas de cera de abeja y unos cortadores. Bien, Primero lo que vamos a hacer es cortar la mecha que vamos a necesitar. Ya veis un trocito un poco largo, siempre estamos a tiempo de cortar el exceso. Estos son como unos 7 eh, centímetros y medio 8 más o menos. Colocamos bien nuestra lámina. Y con el cortador, voy a utilizar unos cortadores alargados. Pues este es pequeño, alargado y pequeño. Pues eh, esta cera es bastante frágil y suele partir. Por eso lo utilizamos los cortadores pequeños. Si no eh, podríamos utilizar un cortador más ancho. Es este estrechito, especialmente para hacer a la abeja. Ya veis, va a ser un pétalo pequeñito. Bueno, estos cortadores podéis encontrarlos en, en tiendas de repostería, en tiendas de manualidades, eh, también en tiendas online grandes superficies, no es difícil encontrarlos hay una gran variedad de ellos vamos a cortar cinco piezas para lo que es el centro de la flor y empezamos con uno miramos en la mecha cómo lo vamos a situar y ahora voy a pasar a encender el quinqué eh, si no tenéis un quinqué, podéis utilizar una velita de té, o una velita más grande, pero más cómodos, más cómodos son las pequeñitas, las de té. Calentamos un poquito el pétalo, le ponemos la mecha, y con cuidado vamos a enrollar sobre la, lo que es la mecha. La cubrimos con la, con la cera. ya veis no es complicado así nos, nos quedaría lo que es el centro de la flor A continuación pues vamos con los siguientes pétalos siempre calentándolos muy poquito o con una llama recordad si no tenéis que inque, una velita de té Vamos colocando poco a poco los pétalos alrededor del central. Siempre que une, y monte un poco al anterior. Y bueno, esto no tiene que ser perfecto. ¿eh? Eh, a veces se van a mover los pétalos y no pasa nada. Bien, esto sería el centro de nuestra flor. Ahora pasaremos al cortador grande. Es como el, el anterior, pero un poquito más grande. También como el anterior lo podéis encontrar en tiendas de de eh, materiales de repostería, tiendas de manualidades, eh, tiendas online, grandes superficies... No es complicado encontrarlos. Eh, la cera, por ejemplo, esta cera en especial eh, es más fácil que la encontréis en donde venden materiales para apicultura, para las colmenas. Si no, pues también podéis encontrarlo en alguna tienda de manualidades... Pero ya los precios serían más caros y, y por supuesto online, no hay complicación hoy en día para encontrarlo. Eh, bueno, a la lámina de cera podríamos haber aplicado antes un golpe de calor con un secador, pero he preferido hacerlo así. Eh, todos estos restos que nos está cayendo de cera, después vamos a, a fundir cera de abeja y los vamos a incorporar a esa cera de abeja. Ya sabéis, eh, vamos a reutilizar todo lo posible. Eh, para esta segunda parte de la, de la flor vamos a utilizar bastantes pétalos. Veis que también me estoy ayudando un poquito con el calor del quique de la llama, para calentar el cortador, así también os resulta más fácil. Y ahora es ir colocándolas alrededor de, de lo que nos, es nuestra pieza central, de la flor. Siempre eh, que vayan una eh, un, un poquito encima de otra. como pisándose un poquito y con, la, con los dedos le damos eh, las amoldamos en la parte de abajo las pegamos bien con la, con la cera central ya al ayudarnos con el quinqué eh, es muy sencillo Podemos ir dando alguna forma a los pétalos. Ya veis cómo va cogiendo forma nuestra flor. Seguimos cortando más pétalos Y bueno, esto es una flor no, no me atrevería a llamarle rosa Porque son unos pétalos Mucho más estrechos que los de las rosas pero bueno, con el cortador de pétalos para rosas se nos iba a romper lo que es la, la lámina de cera. Ya veis que están siendo bastantes pétalos, pero bueno, la flor lo, lo requiere No os digo número de pétalos que lleva porque es eso, la flor cuando, cuando la veo eh, me dice Pues aquí me, me haría falta un pétalo más, así me llega o... Cada flor es diferente Bueno, y ya habéis visto antes y ahora os recuerdo suscribiros si os está gustando el tutorial. Si os gustan mis vídeos, si queréis aprender más sobre velas. Y bueno, ya y activar la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos. Y si os gusta, a mayores podéis darle el, al pulgar para arriba, para arriba, dedito para arriba, like. Para ayudar a los algoritmos. No sé si os gusta esta nueva manera de ver las velas Que yo creo que podéis apreciar más el trabajo O si preferís que coja otro ángulo de, de cámara bueno Y para todos los comentarios, ya sabéis, podéis ir eso a comentarios y, y escrib escribirme lo, lo que queráis Si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia Le damos un poquito de forma a la, a la flor con los dedos y ahora vamos a, a cambiar y vamos a, a calentar la, la cera primero le quitamos el exceso de mecha de la parte inferior cogemos los sobrantes de, de la cera y en el cuenquito en el que vamos a fundir la otra cera los echamos esta ya es una cera que yo ya tenía de haber utilizado anteriormente Como siempre nuestra cocinilla o cocina de casa eh, vamos a hacer un baño maría vamos a añadirle agua a nuestro recipiente de abajo no mucha pues si no nos rebosaría y podría entrar algo de agua en la, en la cera y bueno eh, temperatura siempre fuego mínimo ponemos nuestro cuenquito y esperamos bien ya, ya llevo con la cera fundida ya se ha fundido y vamos a, sumir, a sumergir la parte inferior de la, de la flor y diréis ¿por qué, por qué es esto pues es muy sencillo es para que no se nos suelte ninguno de los pétalos y simplemente lo sumergimos un par de veces aquí no lo voy a mostrar pero ahora en cuanto lo haya sumergido le voy a clavar un pincho de palo moruno en, en la flor por esta parte la parte inferior y así nos hará detalle bueno y así quedaría nuestra flor eh, si vais a mi canal podréis encontrar el primer vídeo fue también de una flor pero un poco diferente y muchísimas gracias por verme